Check the mic and make sure it right, Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, más te vale aprender a usar un blazer. Querido estilócrata, no existe una prenda más formal y versátil que un blazer. Esta prenda es indispensable un básico que debe estar en el closet de cualquier hombre que se respete a sí mismo. ¿Qué tiene de especial un complemento como este? El blazer, a diferencia del saco, es una prenda más casual, que no tiene una estructura tan elaborada, pero cuenta con un corte más informal, ideal para estilizar la figura y dar un toque de elegancia a cualquier outfit. Puede estar confeccionado en lana, terciopelo, algodón, denim, lino y en casi cualquier estilo y color liso o estampado. Suele ser más entallado que un saco, lo que hace que se vea muy bien. Además combina con todo. Puede utilizarse con camisetas, polo, camisas de vestir, pantalones casuales, jeans, botas, zapatos formales o sport. En sí, es una prenda muy versátil, ya que no corresponde a un conjunto es decir, no está diseñado para usar junto a un pantalón y una camiseta en específico el blazer es considerada una prenda atemporal ya que puede utilizarse en todo tipo de ocasiones ya sean formales, semiformales o casuales estilócrata usarlo elevará tu guardarropa al siguiente nivel por lo mismo asegúrate de usar un blazer te va a servir todo el año y si ya tienes uno Quédate, pues vas a aprender cómo combinarlo para sacarle el mejor partido. Pero antes, demuestra que no te molesta ver nuestra edición, dándole like a nuestro video. También te recordamos que Don Ricardo tiene un curso para vestir formal y semiformal en 20 módulos. Y cuesta menos de 300 pesos mexicanos. Puedes adquirirlo en estilocracia.com Ahora sí, comenzamos. 1. Cuida el ajuste de los hombros. Los hombros son muy importantes. Son la única parte que un sastre no podrá ajustar y la única parte que puede arruinar tu look por completo si no lo llevas a la medida. Es indispensable que te asegures de que el blazer que te guste te ajuste bien antes de comprarlo. ¿Cómo saberlo? La línea superior debe terminar un poco antes que tus hombros y no debe sentirse demasiado justo. Además, es primordial que prestes especial atención a las arrugas en esta zona, para asegurarte de que es el tamaño indicado. Como ya mencionamos, nunca debe quedarte grande en esta zona. 2. Evitar sobrepasar las muñecas. El blazer, al igual que el saco, no debe ser muy grande, si no se verá muy mal. Lo ideal, es que llegue justo a tus muñecas sin pasarlas, ni quedarse demasiado corto. Aunque sí puedes mostrar una franja de la manga de tu camisa y se verá muy bien. Esto le dará un toque adicional a tu outfit, pero recuerda que siempre debes evitar darle prioridad a accesorios. Deja que estos se mezclen naturalmente y se asomen de vez en cuando. Un reloj y una pulsera semiformal contrastarán de la mejor manera. 3. Cuida los botones. Existen diferentes tipos de blazer y cada uno tiene una línea de botones distintos. Por eso, es importante que sepas cómo abotonar cada uno. Para un modelo de un solo botón, procura mantenerlo cerrado cuando estés parado y abrirlo al momento de sentarte. En el caso de tener dos botones, el superior siempre debe permanecer sujeto mientras el inferior suelto. Para los blazers de tres botones, existe una regla sencilla. A veces, siempre y nunca. Así que no lo olvides. 4. Usa un pañuelo o broche como accesorio. Si quieres darle un toque extra a tu outfit, sin ser demasiado ostentoso, un accesorio pequeño es una excelente opción. Pero en caso de que quieras optar por un look más elegante, entonces utiliza un blazer con bolsillo delantero y acompáñalo con un pañuelo. También puedes optar por un broche, ya que puede ser apropiado tanto para eventos formales como casuales, dependiendo de su diseño. Tenemos un video sobre el uso de fistoles. No te lo pierdas. Cualquier accesorio que elijas está bien. Solo úsalo en el lugar y en la manera correcta. 5. Combina o contrasta. Para lograr una buena combinación y contraste, debes recurrir de un extremo al otro. Nunca te quedes en medio. Lo ideal es que utilices camisas, polos o incluso playeras que resalten con tonos opuestos al de tu blazer o que incorporen detalles que le hagan juego. Pero siempre con el cuidado de no exagerar. Además, debes recordar siempre este consejo al momento de escoger tus accesorios y te aseguramos que no fallarás. Si lo haces de la manera correcta, tendrás un look impecable y se distinguirá de los demás, así que ya lo sabes. 6. Acompáñalo con jeans Como ya te mencionamos al principio de este video, una de las mejores cualidades de esta pieza es su flexibilidad para formalizarla o volverla casual. Un blazer con unos jeans siempre elevarán tu indumentaria, pero manteniéndote en el terreno de lo casual. ¿Peor que jeans? Bueno, tenemos un video en específico al respecto. Pero, a grandes rasgos te recomendamos usar unos jeans lisos. Combinarlos con la variedad de camisas o camisetas y elegir unos zapatos casuales o semiformales. Incluso, puedes elegir usar tenis. Pero cuida que estos sean de piel o de lona. Así contrastarán de la mejor manera. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información.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 Oh, white boy sound white right, boy